En mi tierra cuidamos de nuestros guerreros. Al morir, hablan a los vivos. Y yo hablo en su nombre. Diga la verdad. Diga la verdad. La verdad duele. Bonito nombre, ¿eh? ¿Y si os digo que eso no es lo que significa concusión? ¿Eh? ¿Y si os digo que la verdad duele? No, no es la traducción de concussion, Que concussion es Conmoción cerebral ¿Qué? ¿Por qué tenéis que traducir así las películas? Eh, los títulos? ¿Por qué tenéis que traducirlos así? De mala manera le, le, le, le, le, le, le, le. Bueno, Vale, ya está <coughs> Hey, hey, hey What's up? ¿Qué tal, dulcecitos? ¿Eh? Vale. Una de las cosas que no me gusta de España es que todo se dobla. Todo se hace al doblaje castellano. Entonces pierdes un montón de la interpretación real del personaje, de, del actor que está interpretando un papel. Lo perdéis al poner a un doblador. Y que siempre es el mismo para doblar a 30.000 personas. Siempre es el mismo. Esto me cabrea especialmente con esta película, porque es un películo en inglés. Cuando I was a boy, heaven was here. And America was here. You could be anything, you could do anything. Yo la he visto en inglés y la he visto en español, y en inglés es mil veces mejor, porque la interpretación de Will Smith haciendo de africano, vamos a empezar hablando de lo que trata la película. La película está basada en hechos reales, así que cualquier cosa que os diga no es spoiler porque está en internet, está en Wikipedia, está en cualquier página, está en Google, Google, San Google, ahí está todo. Pero bueno, intentaré no hacer spoiler de la película de todos modos Un médico nigeriano, se va a Estados Unidos, descubre una enfermedad, se enfrenta a la industria del entretenimiento que es la NFL Que aquí no pinta una mierda, pero en Estados Unidos es lo que mueve dinero Ahí no juegan fútbol, ahí, no juegan, ahí lo llaman soccer, eso no se hace, eso es de maricones Ahí juegan fútbol americano, un, un deporte de hombres, de machos, ¿eh? eso es lo que se hace ahí, aquí no Aquí es habrá cinco equipos. He jugado en dos, bueno, he entrenado en tres equipos y no, seguro que no tienen nada que ver con lo que se hace ahí. Pero es divertido, os lo recomiendo. A ver si se convierte en algo más normal. Llega, descubre una enfermedad y le empiezan como, tú mientes, tú solo eres un africanito que viene no sé qué, no sé cuánto. No está a la altura. En busca de la felicidad, pero es buena. Después de cagarla con After Earth, esto es un aire fresco, es como... Uff, menos mal, Will, no te hemos perdido. Hay momentos en los que la película se hace un poco larga, lenta o densa. Os recomiendo verla en versión original, porque la interpretación de Will Smith haciendo de médico nigeriano es brutal. No es tan buena como la de Idris Elba en Beats of No Nation... Joder, es que tú lo oyes Y no parece inglés Es que es brutal Eso es una buena interpretación Y al doblarlo, al traerlo en castellano Pierdes todo eso Todo el trabajo que ha tenido que hacer ese actor, para meterse en el personaje Trabajarlo de esa forma ¡Lo matas! A la película le doy en versión original Un 8 Y en castellano, si la vais a ver en castellano Le doy un 6 y medio, 7 La película se estrena ahora en cines españoles El día 12 de febrero Tenéis que ir a verla Recomendable Recomendable 100%, por 100. Da igual si vas con tu chica O tus amigos o lo que sea Tenéis que verla si ya la habéis visto, dejadme un comentario diciéndome qué os ha parecido, qué es lo que más os ha gustado, qué hubierais cambiado, qué esperabais de la película y todo eso. Y hasta aquí el review de... La verdad de... La de... Ch, imbéciles. Concusión. No olvidéis suscribiros. Si os ha gustado el vídeo, darle like y compartirlo con vuestros amigos. Y si no os ha gustado, enviárselo a sus... En a... Y si no os ha gustado enviárselo a vuestros enemigos y que se jodan ¡Paz!